Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube No sé por qué me puse esta canción y como que me trabé Gracias a mi amigo David Tebanco por hacer estos temas Muchas gracias, brother Bueno queridos, estamos para hacer un sorteillo Que quedamos ayer pendiente, ha quedado Así que... Ahí empezó, ahí empezó, ahí arrancó el tema Así que bueno, como ayer quedamos pendientes de hacer el temilla no, el Temilla no, nos pusimos a cantar a la noche Hicimos un desastre chicos, les agradezco un montón Primero antes que nada, eh, por haberse sumado al desafío Con Vergara, lamentablemente perdimos Pero bueno, en esto no, no pasa nada Les agradezco, pero de corazón Super corazón A todos aquellos que me Tiraron artillería Bombardeo aéreo Vuelo de Bombardeo aéreo Y lo, la artillería, y además usaron Artillería como crosero y otros muchachos que me hicieron pelota y les agradezco que me ayuden a perder. Porque, nada, Helio también que se me lanzó ahí con el ligerito. Y yo estaba con un caza también. Así que chicos, para mí jugar Frontline en SA sin anonimizador es hermoso. Lo disfruto mucho. Así que, bueno, si me ven en batalla, vengan y mátenme Porque yo la verdad es que me encanta. La paso re bien y se los agradezco. Dicho eso... No, mentira, mentira, para nada. Pero bueno, dicho eso... Otra cosa chicos, eh, quiero darle un poquito más de bolilla a lo que es el... Después me bardean porque tengo esto puesto así en la, la página. Bueno, no importa, son las páginas que miro. Google, YouTube, Face, Instagram, Twitch, what, Foro What, Gmail, PayPal, Mercado Pago, Whatsapp y demás. Y el Foro de What. Pero dicho lo que estaba diciendo, quiero empezar a darle también un poquito más de bolilla a las redes sociales porque también subo cosillas ahí, como verán que subo cosillas, a veces subo cosillas más íntimas. Acá cuando me lastimé el dedo, que me hice pelota, básicamente. Pero bueno, nada, para que aquellos que quieran seguirme en Instagram, también tenemos Nando-capo-ok. Ok, eh, es mi, mi Insta. Ahí tienen las redes sociales, acá tienen la de Facebook también. Nando-capo, pero pónganme en Facebook, Nando-capo y ya aparece. O sea, no hace falta que pongan todo eso. Y después en Twitch, como ayer que estuvimos cantando, que estuvimos pasando la Tam también. ¿Estamos en directo, sí, creo que sí. sí, estamos en directo, Nando. Eh, con mi gorrita de Richard Code se, se la pedí prestada de él Así que nada, les agradezco un montón porque la pasamos re bien Estuvo buenísima noche cantando Hicimos un desastre ahí Y les rompí los oídos, pobrecitos Pero bueno, dicho lo dicho Síganme en Nando Capo Gaming También en Twitch, como les dije eh, Nando Capo Gaming eh, Así en Twitch, ponen directamente Y ya les va a aparecer Y tienen todos los videos que subo Subo de todo un poquito, hay un poquito más variado Subo What, Subo Song of Horror y. otras cositas más. Antes subía Resident Evil 7, también he subido. Oblast. Eh, de todo un poquito de los juegos más variados. No solamente WOT y WOT y Wot, el mundo WOT. Porque si no, como que se hace muy repetitivo. Pero bueno, Nando Capo OK. Nando-Capo OK en Instagram. Síganme, como les dije. Y aquí estamos en el video del desafío de Vergara. Aquí están todos sus comentarios apoyando la Nando Army. Eh, Salseo en World of te apoyó Nando. Por cierto, te conocí en el directo de qt 6 dice Anthony Sosa. Por cierto, a QTC lo tenemos que traer nuevamente aquí al canal, porque es un crack. Así que bueno amigos, vamos a darle ya directamente a lo que es entonces este sorteillo. Eh, número de premios 1, que es básicamente los 500 de oro. Después vayan al canal de Vergara21. Eh, creo que en su Instagram Bergara, Bergara, está así, Vergara21, que me trago. Eh, directamente pueden estar haciéndolo. Creo que él lo iba a estar haciendo por Instagram, pueden estar siguiéndolo. Y... Eh, Viendo el otro sorteo por los otros 500 de oro, porque eran 1000. Yo ponía 500 y él ponía 500, él en sus redes y yo eh, aquí en las maíz, en las mías. Eh... Así que bueno, amigos, vamos a elegir directamente un ganador, que es el ganador de los 500 de oro. Caso que pase a pasar algo por las dudas, elijo, elijo un suplente por dudas, por si, bueno, llega a pasar algo de lo que fue. Eh, lo que sí, como siempre, no estoy preparado y tengo mi lapicería acá, súper... Así que bueno, básicamente vamos a elegir ya directamente el ganador, chicos. Arrancamos. Tuku. 3, 2, no, mentira. 5, 4, 3, 2, 1. Go. A ver. Eh, el ganador es exort what A las miércoles. ¿Por qué tan largo? Eh, Nando gana, dice, apoya a Nando Army. Entonces, el nick es Silent-Siviland. Perfecto, perfecto, buenísimo. Y el suplente es Matías Persoglia. Comentario: Canta la renga. Eso te va a dar power. Eh, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, ya saben. Entonces, el ganador es eh, Silent Civilant Y en caso de que no gane, porque en no el encuentro lo que fuera llega a pasar algo con este señor. O esta señorita. No lo sé, eh, el premio pasaría a ser de Matías Persoglia Si sí, por alguna de esas casualidades de la vida No llega a encontrarlos O les llega a pasar algo a alguno de los dos Y no les puedo dar el premio Lo vuelvo a sortear, pero dudo mucho que eso pase, chicos Así que bueno, muchas gracias Y nada, les agradezco por todo Sinceramente de corazón porque estamos creciendo un montonazo Y es gracias a todos ustedes, chicos Un beso enorme, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau